Debo presentar un trabajo escrito y no sé cómo lo haré. ¿Quién podrá ayudarme? No desesperes y mira. Crea tus documentos académicos con Writer. Hola, yo soy Carla. Yo soy Stephanie, ¿qué tal? Y yo, Giovanna, ¿cómo están? y, con las herramientas de Writer, podrás darle una mejor presentación. ¡Totalmente! Es un curso online que dura dos semanas, que tiene materiales de apoyo y actividades para ejercitarse y, además, es totalmente gratis. Además, atiende la accesibilidad. ¡Buenísimo! Deberás presentar un trabajo final Al finalizar obtendrás una certificación ¡Qué bueno, ¿no? ¡Sí! ¡Apúrate! Los cupos son limitados Solo tenés que comunicarte a...